Bienvenidos a mi canal y esto es el concierto de Cotzer. Lamentablemente World Seven no pudo salir por la puerta donde estaban todos los fans esperándolos porque lamentablemente la seguridad del aeropuerto decidió que ellos debían salir por otra salida a pesar de que no tenía todo preparado para que ellos pudiesen salir y poder recibir a sus fans Eso es muy triste, me tocó ver a muchas niñas llorando pero también entiendo que el aeropuerto también quiere lo mejor para su usuario y bueno, ahí yo sé que no hay mucho que se pueda hacer así que eh, bueno, en el concierto disfrútenlo harto y eso es lo más importante Así que, bueno, nos vemos mañana ya en el concierto y veamos cómo resulta esto. Nos vemos Hola, bueno, acabo de llegar al Movistar Arena Son cerca de las 7 y media de la mañana ya eh, Dormí súper poquito, pero bueno, da lo mismo ya los chicos están empezando el tema de lo que es la producción, montando el tema de lo que son los últimos detalles del escenario, viendo el tema también de la experiencia del VIP, etcétera, etcétera. Eh, me consta que los chicos se quedaron hasta muy tarde ayer. Yo me fui tipo 12 de la noche acá, pero muchos de los chicos se quedaron incluso toda la noche acá son una de las cosas que siempre cuando se trabaja en producción eh, se debe sortear, como quedarse hasta altas horas de la noche y trabajar mucho, así que realmente toda mi admiración para los chicos que están ahí trabajando súper duro y ahora me gustaría mostrarles un poco cómo está el ambiente afuera también y mostrarles también cómo se va a ir desarrollando esto y que me acompañen en esta aventura porque la última vez que hice un video de este estilo fue cuando vine a trabajar para BTS, para el año 2017 cuando vino BTS con el The Wingstore. Prontamente eh, muchas sorpresas más, así que quédense acá a ver este video. ¿Qué se ven para ti? Eh, Mi vida. <risa> Ellos son mi todos. <risa> Yo sueño con Jackson. Yo sueño con Jackson. Yo sueño con Jackson. Wow. <risa> Mentira, ya, bacán. <¿quién? risa> Hola, miren con quién estamos hoy. Con Inari Esta es la mascota de Noix Y ahora lo está dando todo. ¿Eres fan de ven? ¿Puedes bailar un poquitito? <risa> Oh, lo digo todo. Oh, lo amo. Señor Irani, ¿cuáles son sus expectativas para el concierto de hoy? Ya, perfecto. Ya, pues, entonces nos vamos con todo el fighting y eso, nos vemos prontamente. Bye. Hola. Estamos acá, estamos de nuevo aquí en el Movistar Arena En el sector Y estoy con, ustedes ya saben, una persona que es mi crush de toda la vida Con Gonzalo que anda inspeccionando como está todo ¿Qué me puedes decir de, de todo esto que ha hecho tú? Estamos contentos de que no llovió hoy día que fue como que estábamos... Pensando... Pero bien, súper contentos de que haya tanta gente acá tengo una vuelta así con la cámara mía Hay gente allá comiendo, siguiendo escenario, si sí. tal tío Pablo sí, está, si tal güey esté bailando, así que acá vamos, ponte tu polera y no, mira, no, en no, el sí, sí, ¿sí? ahora, ahora, ahora me voy a transformar anda, anda, anda a comentarte, por favor. Sí, porque ahora el chico tremendo estaba de que soy de noche, que el show fue así, de que ese eso, otro, y mira, ahí anda con ropa normal no va ¿no? Y este, no te no no a cambiarse la ropa. El tipo que no anda informado de lo que tiene. Creo que en creencia su ioneta la suya y dice, ¿y ni siquiera se verifica? No, esta, es la, esta es la de México y esta es la de Chile y Argentina Mire, mire. Ah. Pero la viene es como de, de, de Es distinta. Pues. Sí. Pero esta, si se dan cuenta, es como la de las VIP de acá de Chile. Mira, mira, mira. Porque nosotros queríamos que las fans tuvieran una muy parecida con la foto de los chicos. Entonces JYP dijo, JYP dijo que prefería que los fans tuvieran esta foto y que nosotros tuviéramos una foto más, más sencilla y más simple para que no se confundieran con la de los fans. Y esa es más linda. ¿Viste? Sí, es Muy verdad precioso. Chiquillas, ¿qué opinan aquí de las cosas que, que están en el sector VIP para que ustedes puedan disfrutar durante este momento? me parece que todo está excelente Empezando por la distribución del, de la tarima acá eh, Mantiene igual la entretenida la gente Y lo de los masajes del cielo también, por cierto el high touch, de verdad, gracias ¿Ganaste? Me estoy dando cuenta que gané ahorita sí. Ganó, Ganó, ganó no, el, el high touch No, de verdad, no lo puedo creer ¿Lloraste? Ahí yeah, Ahí y a todos. La vamos a llorar, sí. la vamos a llorar. ¿cierto? Sí en el bueno, a nuestra espalda se encuentran las personas que ganaron el High tag, y a continuación vamos a acompañar a estas personas para poder vivir más de cerca un poco cómo es su experiencia. Este evento para los fans siempre son muy, muy emocionantes y de verdad también personalmente me siento como muy, como contento en el fondo que todas estas personas puedan disfrutar de esta gran experiencia de estar al lado y también tocar y hablar, aunque sea por un segundito, con el artista que les gusta. De verdad, todas las emociones que se están viviendo acá son demasiado bacanes. Eh, no tengo palabras también para como toda la buena onda que se ha generado como en torno al concierto de God 7 acá en Chile. Así que eso es súper genial. Hola, bueno, mis espaldas se va a realizar el tan aclamado high touch de God 7. Eh, las experiencias que se van a vivir acá van a ser únicas. Imagínense la emoción de todas estas fans y personas que van a pasar por este sector y van a poder estar con got aunque sea un segundo pero expresarles de esa manera su amor incondicional. Vamos a ver cómo va a resultar esto y espero de corazón que lo disfruten mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son muy bonito! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡La raja! Bueno, finalmente terminó el concierto, pueden ver, y bueno, fue una gran experiencia. Bueno, eh, ya está terminando el concierto, eh, es muy tarde, y bueno, fue una experiencia genial, que se sí vivió a Concho, y bueno, lo único que me queda decir es que no me voy a cansar nunca de decir de que no esta empresa como que realmente hace cosas que uno nunca para como de, de darse cuenta o de dimensionar lo que pueden lograr hacer entonces que realmente eso me, me impacta cada día más estoy súper cansado pero fue bacán, fue bacán fue bacán todo el recibimiento que recibí, La Buena Onda después obviamente el concierto, con que son los protagonistas de todo esto así que de verdad, eh, nada que decir, o sea ellos en el concierto son muy bacanes ellos en persona son muy bacanes así que me voy con una sensación así como súper agradable de que todo se hizo de la mejor manera nada, porque feliz y como les digo siempre suscríbase, pero un like y comenten acá abajo si vino el concierto de War ¿cómo lo pasó? cuéntenme su experiencia también sería interesante que lo compartamos y eso, este quizás vaya a ser uno de los vlogs más cansado que termine, pero bueno, vale la pena, efectivamente. Así que eso, nos vemos.